Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo cafecito inclusivo. Hoy estamos jueves 20 de mayo del 2021. Yo soy Eduardo Valenzuela y eh, muy agradecido, por supuesto, que usted nos acompañe esta mañana. Desde ya le invitamos a que nos eh, envíe sus comentarios, sus consultas a través del de chat de esta transmisión. Buenos días también para mis compañeras. Dayana Zúñiga, en, el, en la interpretación del ESCO. Y para doña Carla Castillo, nuestra compañera asesora en el Departamento de Información y Orientación. Esta mañana tenemos un tema muy interesante. Es todo lo que hace el Ministerio de Trabajo eh, en su intermediación y en la parte eh, de asesoría y además todo todo todo el proceso que tiene que ver con la contratación de personas con discapacidad y para eso nos acompaña Rosa María Quirós, también una amiga de la casa eh, con la cual estamos, estamos muy contentos de que nos acompañe esta mañana, buenos días Rosa Muchísimas gracias, yo también estoy muy agradecida y muy, muy bendecida de estar aquí con ustedes hoy, gracias Gracias a vos Rosita, bueno vamos a empezar entonces eh, indicándole a, bueno, a la gente que aproveche de nuevo Recordarles que aprovechen estos espacios, ¿verdad?, porque eh, nuestros invitados y nuestras invitadas, nosotros los seleccionamos, eh, nos esmeramos para que tengamos eh, personas con muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia en las distintas áreas que trabajamos. Y sin duda alguna, el tema de la contratación de personas con discapacidad es uno de los temas que eh, requiere muchísima orientación. Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar como familia y como persona que ya estoy eh, con intención de incluirme en el mercado laboral? Eh, entonces, eh, Rosita, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿qué estamos haciendo para disminuir un poquito esa brecha que hay en la contratación de personas, en la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral? Muy bien. Bueno, esto es, eh, definitivamente es un tema que, que conlleva muchísimas aristas. Es un proceso de muchísimos años, no es algo que pase de un día para otro. Eh, la inserción laboral de las personas con discapacidad, así como la capacitación que ellas requieren para poder lograr esa inserción, es un proceso que lleva tiempo, dedicación y muchísimo compromiso. Entonces, eh, podemos decir eh, como, como un, un, una estrellita, digo yo, que se pone el ministerio a partir del 2013, eh, cuando nosotros empezamos este, con esta iniciativa de poder hacer algo más fuerte en alianza con diferentes instituciones públicas y privadas para poder lograr precisamente alcanzar esa, esa inserción laboral y esa capacitación. Entonces, aprovechando la coyuntura en ese momento del programa Empleate, es que surge también eh, a los esfuerzos y también aprovechando un momento que tuvimos con, con eh, la Agencia de Cooperación Internacional, GIZ, podemos precisamente lograr eh, armar un equipo técnico que fue el que dio luz y, y, y guía a, a, la, a la implementación de esa tercera modalidad en el programa empleante. ¿Por qué tercera modalidad? Porque Empleate tiene dos modalidades. Una que se llama Avancemos Más, que atiende jóvenes, eh, bachilleres de colegio o este, personas que ya hayan egresado del colegio. Y luego tenemos este, la modalidad Por Mí, que son jóvenes que no han terminado su bachillerato, que tienen la primaria completa. Y luego ya podemos entonces este, incluir dentro de este programa a la tercera modalidad, que es plata Inclusivo. En plata Inclusivo nosotros recibimos personas eh, con discapacidad que hayan tenido formación en el tercer ciclo y ciclo diversificado ocasional. Eh, son personas también que tal vez en algún momento de sus vidas, una vez que hayan terminado ese proceso, pues han quedado también ahí como como en veremos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué ahora que sigue? ¿Cuáles son las opciones alternativas que puedan existir para mí de acuerdo a mi condición, etcétera? Entonces, eh, gracias a esa alianza que tuvimos es que pudimos eh, empezar a desarrollar una gran experiencia, que fue precisamente buscar eh, primero que todo fue como, como quitarles el miedo, por decirlo así, a los centros de formación privados, porque los centros de formación privados, que son aliados de la estrategia, verdad del programa Empleate, son centros que por lo general no han tenido la experiencia de trabajar o de atender a una persona con alguna situación de discapacidad. Entonces, partiendo de ahí, es que empezamos un trabajo arduo, pues la gente que ha dicho sí, a la capacitación de, este, de estas personas son centros de formación que se han puesto la camiseta, definitivamente, centros de formación que dentro de su nómina de personal tienen, eh, qué sé yo, un intérprete de, de, de, de la Lesco, tienen también es, eh, algún terapeuta ocupacional que les lleva todo el proceso para, para luego insertarlos. En un, en un puesto de trabajo. Eh, también hemos tenido experiencia con algunos centros de formación que eh, han tenido dentro de su equipo eh, psicólogos, educadores especiales para poder aplicar eh, o diseñar algún tipo de educación curricular que el muchacho requiere. Entonces, esto es precisamente lo que da un norte diferente a, a la atención que todos merecemos, verdad, este, y sobre todo estas personas que requieren de algún tipo de apoyo extra, por decirlo así, como cualquiera de nosotros lo puede requerir, eso no es, no es ninguna novedad en realidad, y este, gracias a, ese, a esa alianza público-privada que tenemos dentro del programa Empleate, es que se ha logrado lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Rosita, ¿y ¿cómo, cómo hicieron para quitarles ese miedo que usted menciona? Eh, bueno, hicimos muchos talleres, ¿verdad? Este, primero, eh, hablando eh, en qué consiste cada una de esas condiciones, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que las caracteriza? ¿Cómo, cómo socializamos nosotros con ese tipo de personas? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo claro y que todo el mundo lo conoce, cuando uno va por la calle, o iba por la calle, verdad, cuando podíamos salir eh, y, y veíamos una persona eh, ciega, por ejemplo, verdad, en un semáforo, pues entonces, este, inmediatamente lo que hace la gente o hacía la gente es tomarlo, ¿verdad?, de, de su antebrazo y permítame, le voy a ayudar a cruzar. Y no sé Casi qué, que lo bravo, ¿verdad? Exacto, y más bien, lo que, más bien lo que hacen es asustarlo, ¿verdad? O sea, de aquí me están asaltando, me van a hacer algo, ¿verdad? Entonces, este, a partir de eso es que empezamos a hacer ciertos talleres que nos, que nos ayudaron a que esos, esas personas... Sintieran precisamente esa empatía, ¿verdad? Y se dieran cuenta de, de qué puedo yo sentir si me pasa tal cosa o si tengo esta condición, qué, qué puedo hacer, cómo lo puedo manejar. Eh, es una persona primero que todo, ¿verdad? Eh, anteponer su condición a, a su persona, ¿verdad? Entonces, eh, desde ahí empezamos con un lenguaje inclusivo, empezamos luego a hacer esas actividades lúdicas que a mí me encantan, ¿verdad? Eh, de poderlos este, llevar a esas, a esas diferentes este, condiciones y así poquito a poco lo fuimos logrando, ir quitando esos miedos, ¿verdad? esos temores, porque la mayoría de centros de formación o, o alguna, incluso los mismos empleadores, este En Costa Rica hay mucho temor, ¿verdad?, de infringir leyes. Entonces, eh, siempre, por ejemplo, los empleadores siempre preguntan, los María?, este, ¿pero hay alguna ley especial que los cubran a ellos? ¿O hay alguna, este, algún código, incluso nos han dicho algún código de trabajo este que los cubra a ellos únicamente? O sea, no, no, no, nada de eso, o sea... Todos somos ciudadanos, todos somos este, eh, eh, ¿cómo se llama? Vivimos en este hermosísimo país de oportunidades y aquí nadie es más ni nadie es menos y todos estamos cubiertos por ese mismo, por esa misma normativa. Eh, más bien yo a veces les digo a ellos, ustedes son privilegiados porque tienen una ley, tienen reglamentos, tienen este, directrices, etcétera, ¿verdad? Directamente para el beneficio y el bienestar de, de la población. Así que en ese sentido lo hemos ido trabajando y, bueno, gracias a Dios, tal vez no sean muchos los centros de formación, porque estamos hablando como de unos 83 actualmente, centros de formación privados que son aliados a la estrategia Empléate. Y de esos pueden haber tal vez unos 7, tal, lleguemos a unos 10, tal vez ahora ya en este tiempo de pandemia, donde se ha presentado mucha, eh, mucha solicitud, de personas con discapacidad en la plataforma y entonces este simplemente se envían se seleccionan si tienen los requisitos para el curso van dentro del listado y listo entonces en el proceso de entrevista ahí es donde los de las personas de los centros de formación van entonces este descubriendo que tienen alguna condición entonces es ahí donde me llaman rosa maría es que hicimos eh, qué sé yo, la preselección de los muchachos y notamos que Rosa María le cuesta un poquito como hablar. Entonces, ok, muy bien, bueno, continúen el proceso, sigan con las entrevistas, sigan con la selección y al final verán si el muchacho aprueba o no aprueba. O sea, ni siquiera, en dos palabras, ni siquiera les doy así como muchísima pelota, porque, porque aparte de que siempre tienen ese temor, como les digo, ¿verdad?, de infringir leyes, de no hacer un buen trabajo, de no lograr la capacitación y con éxito en ellos. Tal vez no tienen un equipo técnico que les pueda apoyar. O sea, hay cosillas ahí todavía que se pueden superar y sobre todo lo podemos hacer en Alianza, como lo hacemos con ustedes, con el CENAREC, que gracias a Dios existen y gracias a Dios este, tienden su mano a instituciones públicas también que, que colaboran. Porque este es el éxito, precisamente, es esa alianza, la alianza entre lo público, público, público, privado, privado, público, etcétera, ¿verdad? Por aquí, Stephanie Murillo, dice, excelente trabajo, Rosita, como siempre, saludos desde el Caipad de Tibas. Ah, tan linda, Stephanie. Ro Rosa, eh, vamos a ver, las, este, este mes estamos tocando el tema del empleo justamente porque el primero de mayo celebramos el... El Día del Trabajador y la Trabajadora. Y estuvimos conversando también en un programa con nuestra compañera Viviana Barca sobre lo que son las habilidades blandas y la importancia de estas justamente para tener una inserción exitosa en, en el mercado laboral y pues para, para la vida en general, ¿verdad? Eh, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué tan importante es que una persona eh, le trabajen y llegue con, con esas habilidades blandas, lo más, voy a decir algo ahí que es como contradictorio, que esas habilidades blandas estén lo más macizas posibles a la hora de, de buscar insertarse. Sí, exactamente. Bueno, nosotros nacemos con habilidades duras, ¿verdad? Que es todo lo que nosotros heredamos, ¿verdad? Eh, en todo sentido, en lo físico, en lo intelectual, en lo, en lo académico, o sea, todo, ¿verdad? Eso es lo que heredamos. Y las habilidades blandas precisamente son habilidades que podemos desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, eh, lo primero que yo recomiendo siempre es sentarse con el empleador, ¿verdad? Escuchar al empleador. ¿Qué es lo que usted necesita, señor? Bueno, entonces primero nos dicen, bueno, el perfil del puesto, el requerimiento que yo tengo es este y aquel y el otro. Eso es lo que conocemos como perfil de puesto o características del puesto. Muy bien, ya tenemos ese perfil de puesto. Ahora, ¿qué perfil requiere esa persona para ese puesto? Bueno, yo necesito un muchacho que sea egresado del tercer ciclo. Yo necesito un, una persona que, que, que tenga algún título de servicio al cliente, por ejemplo. Pero en este momento, ¿vieron qué curioso? En este momento no están pidiendo tanto como esos requisitos académicos que, que, que lo, lo agobiaban a uno, ¿verdad? De ver que uno no tenía inglés, que no tiene tal vez esas habilidades o destrezas en, en, en el campo de, de tics y toda esta cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Que el empleador lo que quiere es una persona funcional. Entonces, para usted ser funcional, ¿qué, o sea, más bien, ¿qué es ser funcional? es una persona que pueda abarcar diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, eh, nos empiezan a decir el, el empleador, bueno, yo necesito un muchacho que sea puntual, necesito un muchacho que sea responsable, que se sepa comunicar, eh, que si hay un conflicto, un conflicto interno, él pueda también manejarlo, ¿verdad?, de la mejor o la, la manera más adecuada posible. Eh, quiero una persona que sea solidaria, etcétera. Entonces, más bien empiezan ya a hablar precisamente de ese tipo de habilidades. Entonces, nosotros lo que hacemos en el programa Empleate es que dentro de los cursos de capacitación que se ofrecen, van también de manera transversal todo el tema de las habilidades socioemocionales. Eh, y entonces podemos conocerlas como habilidades blandas, habilidades socioemocionales. En realidad, eh, para mí, desde mi punto de vista, el término abarca prácticamente todo porque estamos eh, con el mismo objetivo, que es desarrollar esas habilidades. Entonces, eh, si nosotros logramos que los centros de formación trabajen de manera idónea eh, ese tipo de habilidades que se hace, de este, ese trabajo lo hace otra compañera este, del departamento, lo hace la compañera Wendy Fernández, ella eh, lleva todo el seguimiento, ella fue la que elaboró y diseñó todo el tema de las habilidades socioemocionales y se ha capacitado los centros de formación. Entonces los centros de formación como parte de la capacitación técnica también tienen que dar de manera transversal el tema de las habilidades socioemocionales, entonces ahí es donde nos aseguramos precisamente que ya cuando el muchacho salga de la formación, ya ese muchacho va integralmente formado, o sea, de acuerdo a los requerimientos y necesidades y previos este, insumos que nos ha dado el empleador, pues entonces así aprovechamos para que salga lo mejor posible para asegurarse esa inserción laboral. Estamos hablando entonces de que la contratación la define el empleador y no sí, señor. O sea, el ministerio busca personas que se adapten al perfil que busca el empleador, no empresas que se adapten a los eh, candidatos o a las personas candidatas. Eh, tenemos ambos escenarios, este de Eduardo, ¿por qué? Porque. Digamos, por ejemplo, hay empresas que son muy, muy concretas, ¿verdad?, en su perfil, ¿verdad?, yo necesito esto y esto y esto, punto, y entonces, como les digo, o sea, lo, lo que se hace es que se envíen los candidatos y son ellos los que deciden a quién contratan o a quién no, ¿verdad?, porque esa no es potestad del Ministerio de Trabajo, nosotros no podemos... Eh, coaccionar la elección o la selección de ese personal, ¿verdad? Ya eso quedará a criterio del empleador. Lo que nosotros hacemos es darle un perfil lo más cercano posible a lo que él está requiriendo. Entonces, esa es una opción. La otra opción es llevarlos de la manita, como lo hacíamos este, al, al inicio de, de todo este proceso. Cuando podíamos hacer la visita al empleador, cuando podíamos eh, socializar un poco más con ellos, conocer de, de a vivo, en vivo y a todo color, como digo yo, el puesto de trabajo, ¿verdad? Ojalá, este, como nos dieron muchas empresas la oportunidad de vivenciar nosotros mismos en qué consistía el, el, el, el puesto, ¿verdad? Estar en la tarea eh, de pie, por ejemplo, elaborando una hamburguesa, por decir algo, ¿verdad? Este, entonces todo eso fue una vivencia enriquecedora. O sea, este, eh, esos tiempos cuando nosotros podíamos hacer ese tipo de visitas, ese tipo de, de experiencia, era, era precisamente lo que nos daba la posibilidad de saber, número uno, cuál era el mejor perfil para ese puesto. Número dos, conocer el ABC de toda la ruta, digamos, de, de ese puesto y poder entonces enviar al mejor candidato para entonces asegurarnos que tuviera una buena eh, este, inserción laboral y sobre todo una sostenibilidad en el puesto, que eso es lo que necesitamos ¿verdad? que, que, que tenga sostenibilidad en ese puesto Qué, qué importante <risa> de verdad entonces eh, ese trabajo que se realiza desde los hogares y esto para para las, las familias que nos están observando y escuchando eh, de verdad trabajar en toda esta parte socioemocional de, de, de nuestros hijos e hijas porque según lo que usted nos comenta, casi que los perfiles, entonces, eh, al menos en, en, en materia de, de la contratación de personas en situación de discapacidad, eso es a lo que le estamos dando mayor importancia. Y eh, muchas veces son cosas que más bien descuidamos y que le ponemos atención que sepa el Excel, que sepa utilizar esto, que sepa manejar lo otro. Pero si no tenemos esas, esas capacidades bien desarrolladas, de mantener una buena comunicación, de ser asertivos, de recibir órdenes, de incluso de tener iniciativa, o cosas tan básicas como, como la puntualidad, como el aseo. En así el trabajo, es. Eh, de, pues, estamos jodidos, como dicen. Uh -huh, exactamente, así es. O sea, recordemos que, que vamos a ver, el formador inicial es la familia. O sea, querramos o no querramos aceptarlo. O sea, nosotros si no hacemos, este, si no nos esforzamos por, por enviar a las escuelas, colegios, eh, por entregar un, un ciudadano bueno, ¿verdad? Exitoso, que tenga buenas bases, ¿verdad? Este, para, para poder socializar y poder... Eh, ofrecer más bien este al país y a la gente que está a su alrededor este lo mejor de sí eh, de nosotros estamos fallando entonces verdad o sea yo yo siempre he pensado que el núcleo primario de formación es el hogar número uno número dos cuando, cuando en un hogar eh, tenemos un miembro con alguna situación de discapacidad, y lo digo por experiencia propia, no es nada que nadie que me hayan contado o que yo haya visto, sino que por vivencia y experiencia propia, eh, tenemos precisamente, número uno, no podemos eh, infantilizar a esa persona. Recordemos que somos personas y como personas tenemos que formarnos para un futuro y es un futuro independiente, no es un, no es un futuro dependiente, es independiente. Yo recuerdo, por ejemplo, si me lo permiten, este, o, eh, hacer este, una vivencia muy personal, cuando a mi papá, quien en paz descanse, le, le dio el derrame, ¿verdad? El, el accidente vascular cerebral, pues él, en, en su misma depresión y en su misma tristeza, él dijo, yo no me levanto de esta cama, yo ya no vuelvo a caminar, yo ya no vuelvo a escribir, yo ya no vuelvo a leer, yo aquí, yo allá, ¿verdad? O sea, todos esos son procesos y pasos que hay que pasar, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Porque es un momento de cambio, es una persona sumamente independiente toda su vida, eh, una persona, bueno, un padre excepcional, Así fue siempre y, y entonces bueno, yo le decía a mis hermanos, dejémoslo, o sea, él tiene que también vivir y sentir interiorizar todo lo que está viviendo, ¿verdad? Y pasando. Y ya después, conforme iba pasando el tiempo, entonces empezamos a trabajar con él. Y en aquel momento mi hermano este de proveyó todo lo que se necesitaba, ¿verdad? En ese momento, terapia ocupacional, terapeuta físico, bueno, etcétera. Y, y poquito a poco fue levantando, levantando, levantando y entonces ahí fue donde dijo, yo puedo caminar, pero eso fue por una exigencia familiar. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros también seguimos infantilizando a nuestros seres queridos, a nuestros miembros este, de familia, ¿qué será de estos muchachos? ¿Qué será de ellos en un futuro? O sea, nosotros no somos eternos y esto tal vez suena trillado y todo lo que me quieran decir, pero ¿qué se hace con esos muchachos después? O sea, es importantísimo darles independencia, que ellos sepan hasta dónde pueden llegar, que ellos sepan, eh, qué sé yo, trasladarse de un lugar a otro, que ellos este, puedan eh, socializar, que, que se enfrenten a, a los retos que, que hayan que enfrentar de acuerdo a las capacidades que cada uno de nosotros tengamos. O sea, pero lo importante aquí es hacer seres humanos independientes, personas independientes, personas que podamos de una u otra forma, porque todos aportamos. No importa lo que pongamos, un granito grande, un granito mediano, un gran, uno grandote, no interesa, eso no importa. Todos los granitos suman, pero lo importante es precisamente que sepamos que todos somos capaces. Y que tenemos la obligación desde el hogar de poder eh, fomentar y desarrollar esas capacidades. Claro. Rosa, y es que el asunto es que de lo contrario estamos poniendo más barreras. Exactamente. ¿Verdad? Así es. de favorecer a la persona, estamos poniéndole más difícil la situación. Y no van Así a estar es. listos para el día del... En que les toca ya asumir una vida laboral, ¿verdad? Y que todos Exacto. queremos estar realizados en tener nuestros propios ingresos para nuestros sueños y nuestras claro, exactamente, y porque para todo, ¿verdad? Y, y así es, o sea, no hay ninguna duda de que de que esa es nuestra realidad y, y la realidad de todos. O sea, aquí nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, o sea, ni su, ni, o sea yo, yo entiendo, digamos, desde de la posición de un padre o una madre, yo puedo entender que uno desea que todo esté bien para sus hijos y que no pase absolutamente nada, y, y verdad, pero, pero esa no es la realidad, o sea, tenemos que ser realistas, tenemos que, que poner los piecitos en la tierra y hacer lo que nos corresponde como padres hacer. Claro, sí Y que... es que a veces, perdón, a, ver, sí, sí, eh, eh, a veces incluso la misma persona, ¿verdad? el, el mismo hijo, no quiere, <risa> entonces uh -huh. es muy fácil eh, meterse en esa dinámica, porque claro que es siempre que... hay unos que no, dichosamente hay unos que quieren la independencia y más bien son los que eh, cuando ya se hacen más grandes y los padres los llevan de la mano, les sueltan la mano para que no, no se las tomen, sí. ¿verdad? Pero hay otros que no, hay otros que se sienten cómodos y, y se sienten protegidos y quieren seguirse manteniendo en ese, en, esa, en ese nivel de confort y no debemos caer en, ese, en esa trampa, ¿verdad? Eh, yo pienso que eso nos pasa a todos los papás cuando tenemos hijos así como más, sí. más pegadillos, ¿verdad? Que más inmadurillos, que dice uno, pero hay que tener siempre presente, yo no voy a estar siempre y yo quiero una persona realizada e independiente en el futuro, ¿verdad? Exacto. Y también recordemos que no necesariamente estamos formando este, personas para un empleo competitivo. O sea, también hay otras opciones. Está el emprendimiento, lo, ¿verdad? Este, o sea, no solamente hay una opción para que todos vayamos a trabajar a una oficina o todo el mundo vaya a trabajar a una empresa, ¿no? ¿Por qué no pensamos en que podemos también ser nuestros propios jefes y nuestros propios dueños de empresa? Eso también es importantísimo desde primeras edades y edades tempranas fomentarlo en nuestros niños. O sea, si ellos se emprenden desde chiquititos este, un modelo, qué sé yo, solidario, ¿verdad? Podemos entonces pensar a futuro tal vez en una cooperativa, por ejemplo. Si nosotros empezamos a fomentar desde tempranas edades el desarrollo de las habilidades socioemocionales o blandas, ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué no lo hacemos? Eh, también hay que someterse de vez en cuando a los retos, ¿verdad? Sobre todo nosotros como educadores, recuerden que yo soy educadora de primera formación, y también es muy importante, ¿verdad? Desde chiquitillos también ponerles retos en el aula. Los retos no son malos para nadie, y si se logran, bienvenido, y si no se logran, pues vuélvalo a intentar. Mil veces podemos intentar algo hasta lograrlo y perfeccionarlo. Pero no es caernos en la primera y no puedo, o que los papás nos digan también que a veces sucede, es que mi hijo no puede, es que mi hijo no sabe, es que mi hijo eh, tiene tal, tal discapacidad. Usted no entiende, me dijo una y, vez y, la y mamá. El no lo, y el no lo tienen puesto aquí en la frente, pero son los papás. Exacto. Sí, sí es, es una etiqueta para el resto de sus días, ¿verdad? Y eso tampoco puede ser porque si estamos, o sea, si estamos nosotros, nosotros que estamos, digamos, de fuera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que no me malinterpreten, luchando por los derechos de las personas con discapacidad, ¿cómo no van entonces ellos a luchar por esos derechos con los que cuentan y con los que ellos el día a día se enfrentan y desean de verdad que sean sus derechos? Entonces, para que sean sus derechos, también tienen que dar y tienen que aportar no es una cuestión de que aquí me quedo y como yo tengo leyes y tengo aquí, tengo allá y todo me tiene que llegar. No, cada uno aportando, aportando de acuerdo a sus posibilidades. Claro. Eh, aquí Ivania Vargas manda saludos desde el Liceo de Cariari en Guapiles, qué excelente tema, gracias sí, Ivana. Eh, Otto Padilla dice, saludos a Rocío, un gran abrazo desde Pérez Ledón. Hola Otto. Don José Neri Picado, como todos los jueves, don José, saludos. Cafeteros Inclusivos, aquí como todos los jueves, reaprendiendo. Muchísimas gracias, don José. Y, hoy, y aprovechando a Otto, que dice que ya se va a portar bien. Eh, Otto, no prometamos cosas que no podemos hacer, ¿verdad? <risa> dice Otto, que le gustaría que habláramos del acoso laboral que tienen que vivir las personas con discapacidad dentro de los entornos laborales cuando las personas sin discapacidad los discriminan en el trabajo. Entonces dice que, claro, hay que promover la inclusión, pero también hay que promover la no discriminación. Y entonces esto me, me lleva a, a una pregunta que va de la mano con esto que nos dice Otto. ¿Qué tanto logran sostener sus empleos las personas con discapacidad desde la experiencia de lo que ustedes han visto, tanto por, qué sé yo, porque no están bien desarrolladas sus habilidades socioemocionales, como por que tal vez el ambiente laboral no las acoja de la mejor forma. Eh, bueno, yo empezaría diciendo que eh, no interesa si se tiene o no se tiene una situación de discapacidad. O sea, recordemos que eh, todos, absolutamente todos, tenemos un, un, una misma sombrilla este, legal que nos cubre. Entonces, eh, si yo persona, X, eh, entro a una empresa y empiezo a tener problemas de, de qué sé yo, de bullying, de acoso, de, de discriminación, de no inclusión, etcétera, etcétera. O sea, para eso, o sea, lo que tenemos que hacer y tener muy claro es que aquí no hay nada diferente para un grupo o para otro. O sea, todos somos exactamente los mismos, ¿verdad? Entonces, si dentro de un trabajo, hay una persona en una situación de discapacidad que por XY algo está sucediendo en su entorno, en la organización, entonces esta persona, número uno, tiene que dirigirse a su jefe inmediato. Número dos, si el jefe inmediato no actúa, ese jefe inmediato tiene un jefe. Y si ese jefe no actúa, nosotros seguimos ahí con, con la escala, ¿verdad? Que, que el, o sea, lo que, lo que tengamos a lo interno y llegamos hasta el final. Si ya al final no logramos nada, o durante el proceso este que estamos presentando, nuestra queja o nuestro, eh, eh, nuestra incomodidad, podemos también solicitar el apoyo del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se solicita el apoyo? Cuando estábamos fuera de la pandemia, nosotros recibíamos muchas eh, solicitudes de acompañamiento, ...de personas que ya estaban dentro de un puesto y consideraban que estaban siendo discriminadas. Entonces, lo que hacíamos era, en conjunto, nos íbamos eh, la inspección de trabajo, dependía también, ¿verdad?, del caso. Podíamos solicitar apoyo con los compañeros de inspección de trabajo y nos íbamos a la, a la empresa a ver qué era lo que estaba sucediendo. Para nadie es un secreto que cuando eh, las empresas ven el Ministerio de Trabajo, o sea, ya se paralizaron, ¿verdad?, entonces, eh, muchos de esos casos se resolvían dándole como ese seguimiento, ¿verdad? En aquel momento que se podía y que se daba y, y, y que existía como esa, esa coyuntura interna. Y este, de, todo cambia, ¿verdad? Entonces los procesos fueron cambiando, ahora las condiciones son otras. Pero siempre recordando que si uno siente que está siendo este, discriminado, pues también hay leyes, hay instituciones a las cuales podemos acudir y empezar entonces un proceso, o sea, legal, si es necesario. Lo importante es hacer precisamente realidad y utilizar toda la normativa existente que hay en este país, que hay de sobra. Claro. Pero siempre, siempre claro. se resuelve a lo interno, por lo general. Y si no se resuelve a lo interno, pues entonces seguimos con la siguiente instancia. Y, y esto me lleva también a, a, a pensar en otra situación que creo que va de la mano con, con, un poco con esto cuando... Eh, a ver, me, me imagino una, una situación en la que a una persona, tal vez un muchacho, una muchacha joven, eh, que está empezando su, su vida laboral, y está teniendo algún tipo de, de problema. Y yo me imagino a esos papás preocupados por esta persona, ah, por sí. su hijo su hija. Pero tenemos como la otra cara de la moneda, en la que tampoco papás y mamás veamos el, el trabajo como una... Y, y hablando de infantilizar, no veamos estos trabajos como una guardería que los papás no van a estar ahí todo el día con sus hijos eh, como si estuvieran en el kinder o en la escuelita me imagino me imagino que también se dan se dan este tipo de situaciones claro claro que sí se han dado se han dado casos no son no es la mayoría gracias a Dios ¿verdad? pero sí en algún momento yo recuerdo un caso este en una empresa en la uruca el muchacho entraba hoy ¿Verdad? Hoy tenía precisamente la, la, digamos, era como la inducción, ¿verdad? Ya para el puesto. Y recuerdo ver a la mamá en el cortón. Bueno, ya cuando llegamos nosotros, este, ya pasen adelante, ¿verdad? Nos dijeron, ya pasamos todos, ¿verdad? Mamá, bueno, los que estuvieran. Y ya entonces este, la señora de recursos humanos dio este, las instrucciones de todo de lo que iba, digamos, a darse en esa mañana. Y entonces, este, ya teníamos que ir eh, como a conocer el puesto y a ubicar a Mauricio en el puesto, y cuando vimos a la mamá, este, cogiendo de la mano a Mauricio, ¿verdad? Y entonces, este, claro, yo, yo, permítanme un segundo, este, yo me quedé con la boca abierta porque yo dije, o sea, uno de antemano, ¿verdad? En aquellos momentos, eh, una de mis, digamos, como de mis, Tareas era precisamente explicarle, ¿verdad? Los papás, casi siempre son las mamás este, las que los acompañan Y explicarles, este, recordar que era el muchacho el que iba a trabajar, etcétera, etcétera Pero bueno, ese día se dio esa situación Entonces, este, cuando ya nos llevan a la planta, ¿verdad? Directamente a la planta y al puesto que iba este, a tener Mauricio la mamá entonces se quedó en la parte, o sea, como detrás de Mauricio, ¿verdad? Mientras que se le daba todo el, el detalle la inducción y todo lo demás y ya yo me retiraba y entonces este, la jefe de recursos humanos se acerca y me dice, Rosa María, esa señora eh, se va con usted. Y entonces le digo yo, ay, mira, sí es cierto, la mamá. Y entonces me voy, ¿verdad? Y le digo yo, doña fulanita, este, ya, es hora de retirarnos, ya Mauricio sabe lo que tiene que hacer y aquí quedan muy buenas manos. Y la jefa de recursos humanos le, ¿verdad? Le, le, le, le, le confirmó, reafirmó lo que yo estaba diciendo. Y la señora se ha puesto a llorar, pero llorado a mares, que ella nunca había abandonado a su hijo, ni lo iba a abandonar. Que eso era una verdadera injusticia lo que yo estaba haciendo con Mauricio y toda la empresa y todo el mundo, ¿verdad? Y entonces lo coge de la mano y se lo llevó. Se lo, lo llevó? llevó, compañerito, se lo llevó. No tuvimos ni siquiera la experiencia de verlo trabajando un día. No, no se pudo. Y por más que hablamos con la mamá, no hubo forma. No hubo forma. Ella dijo que su hijo no... Ah, bueno, porque a veces la gente se le pasa un poquillo la mano, ¿verdad?, en los comentarios. Y entonces hizo ciertos comentarios muy feillos y yo decía, pero para qué, tiene que, o sea, ¿para qué se tiene que dar ese tipo de comentarios? O sea, simplemente, de, si no quiere que su hijo trabaje, pues está bien, entonces no, no trabaja, lléveselo y, y de, yo no sé qué será lo que pasará con ellos. Pero el asunto es que esa fue una, una experiencia única, les diré. Porque, claro. o sea, cuando, cuando había pasado una cosa como esa, simplemente el padre salía conmigo y listo, y ahí no pasaba nada. Pero ese día sí, ni siquiera le permitió un día de trabajo. Increíble. Rosa, ¿cuál es el primer paso entonces para... ¿Cómo nos acercamos por medio de que teléfonos, plataformas y por el Internet? Que nos acerquemos al Ministerio de Trabajo para que nos asesoren como familias para ver cómo iniciamos ese proceso. Si, si nuestros chicos no tienen esas habilidades blandas, ok, ¿a dónde los mandamos a que nos fortalezcan las, las habilidades emocionales? Si ya las tienen, entonces, este ¿por dónde empezamos? Eh, no dejemos de lado a nuestro querido colega institucional, Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que hace un trabajo arduo también es, esmerado el día a día de compañeros que son de verdad personas con, con un carisma, con un nivel de profesionalismo, de ética, de empatía. Bueno, no tendría adjetivos, eh, ¿verdad? Para para poder este dárselos a todos ustedes. Pero definitivamente eh, esto es un trabajo de equipo, o sea, es un trabajo interinstitucional. Entonces, desde, desde las aulas ya nosotros estamos haciendo y desarrollando habilidades, desde las aulas. Eh, bueno, ahora con este asunto de que regresamos a la virtu virtualidad de toda esta cosa, ¿verdad? Los, los muchachitos y los docentes, pues yo creo que es importante también valorar que, que podemos también desarrollar esas habilidades a través de la pantalla. O sea, mire, hay cualquier cantidad de metodologías, cualquier cantidad de iniciativas. Eh, los docentes por lo general somos muy creativos, eh, muy dinámicos. La imaginación nos vuela, nos vuela porque de, yo siempre he dicho que uno puede tener una presentación ya un poquito... Este pasadilla de años, pero, pero como que el niño interior ahí sigue vivo y, y fresquititico. Entonces, es muy importante que todo eso lo podamos este, poner al beneficio de nuestros alumnos. Entonces, desde esas tempranas edades... Ir desarrollando, desarrollando, desarrollando, no, no nos cansemos. Mire, si a las 7 en punto de la mañana tiene que estar conectado, que ese chiquito esté a las 7 en punto de la mañana conectado. Ya estamos entonces fomentando puntualidad. Si tenemos nosotros por regla, ¿verdad? Ya la maestra dijo que virtualmente íbamos a trabajar levantando una manita, que ahí hay un, que es un ícono, Eduardito? Este, de la manita levantada, que lo usemos no hable ahí como, ¡Bla, niña, niña, no, porque entonces nos vamos a perder con todo el escándalo. Eh, ahí estamos fomentando también la espera, la tolerancia, el respeto. Cuando yo estoy hablando, los demás calladitos escuchan. O sea, todo eso se desarrolla, no importa si usted está en la virtualidad, si está en la presencialidad, eso no interesa. O sea, todos nosotros tenemos cómo desarrollar esas habilidades desde chiquititos. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que llegar ya grandes a ver cómo se desarrollan esas habilidades? Es que no puede ser, o sea, es que volvemos al tema de la formación en el hogar. Es en el hogar donde nos formamos o nos deformamos. Y disculpen que lo diga de esta manera, pero definitivamente, o sea, a nuestras aulas llega de todo. Y ese llegar de todo es la imagen y el espejo vivo de las familias. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que poner un poco más de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, desde muy chiquititos podemos formar esas habilidades, esas habilidades, conforme vayamos creciendo, vamos entonces aumentando, ¿verdad? En retos, en dominio, muy importante. Eh, como decía Eduardito al principio, cuando llegamos a un, a un empleo, tenemos que estar muy claros que vamos a tener un jefe. Sí, vamos a tener un jefe, ¿verdad? Si esa fue nuestra elección, un empleo competitivo, vamos a tener un jefe. Y usted tiene que someterse a la subordinación, le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque ese es el primer elemento de la relación laboral. Que no estoy de acuerdo con lo que dice mi jefe, con la opinión de mi jefe, dice, pero es mi jefe. Yo puedo exponerle a usted mis criterios técnicos. No hay ningún problema y tiene todo su derecho en hacerlo, pero el que decide y toma aquí la última palabra es su jefe. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que fomentarlas desde muy pequeñitos. ¿Y cómo lo hacemos? Vea otra anécdota con mi hijo menor. Mi hijo menor es, es famoso, muy chiquito ello, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando estaba chiquitillo, él decía: "¿Usted no me manda, verdad?" Entonces, este, usted no me manda. Entonces, eh, un día me volví y yo le dije, Felipe, siéntese aquí, mi amor. Tenía como cinco años. Y siéntese aquí, mi amor. Y habían muchas hormigas en ese momento en mi casa, yo no sé por qué. Y entonces, este, siéntese aquí, mi amor. Y iban pasando las hormiguillas. Y le digo yo, mi amor, le digo, usted tiene toda la razón. Usted, usted no manda. Le dije yo, ¿verdad? Eh, digo, yo no lo mando. Y entonces se me queda así viendo, ¿verdad? Como quien dice, ¿y esta qué le pasa, verdad? Y entonces le digo yo, vea, mi amor, le digo, yo, yo le voy a explicar algo. Usted puede aquí en esta casa mandar lo que usted quiera. Es más, puede mandar ese, esa filita de hormigas, usted la puede mandar. No hay ningún problema. Usted aquí puede mandar las hormigas, usted aquí puede mandar los ratones, las cucarachas, todo lo que usted quiera. Pero aquí su mamá, es la quemando <risa> Y su papá, ¿verdad? En aquel momento que todo estaba él ahí. Y bueno, la cuestión es que entonces ese día ese chiquito peló cuatro ojos, ¿verdad? No tenía dos, eh, ya no tenía dos, sino cuatro. Y, y nunca más, nunca más. O sea, desde chiquititos también enseñarles esa, esa jerarquía, ¿verdad? O sea, este, usted tiene derecho a hablar, pero también hay alguien que tiene que llevar este, las riendas, ¿verdad? La... La, la, la batuta, porque definitivamente, o sea, si los dejamos solitos, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Claro. ¿En el futuro, no, no, no, no tendrán futuro entonces. Rosa, entonces, vamos a ver. El ministerio tiene varias plataformas en las cuales podemos, eh, por ejemplo, buscar el, eh, trabajo como tal, o podemos ofertar sí. también nosotros como. Eh, como futuros empleados, eh, ¿a, dónde, ¿a dónde encontramos estas plataformas? Y tal vez rápidamente, ¿cómo, cómo se utilizan? Me imagino que son, son sí, muy amigables. Sí, son muy amigables, exactamente. Este, si estamos en búsqueda de un empleo, entonces tenemos que ingresar a www.aneane, Agencia Nacional de Empleo, .cr de Costa Rica. Entonces, www.ane.cr. Www si estamos en búsqueda de empleo, entonces ingresamos a, a esta página y aquí en, eh, vamos a subir nuestra experiencia laboral, nuestro currículum, nuestra hoja de vida, que le dicen otros también. Si lo que queremos es mejorar, ese currículum, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es buscar algún tipo de capacitación técnica de acuerdo también a nuestros requisitos, porque recuerde que todos tenemos un requisito, ¿verdad? Que, que, que, que tenemos que acatar. Entonces, hay requisitos de ingreso para el programa y hay requisitos de ingreso para eh, los cursos. Entonces, si queremos ingresar al programa Empleate, lo vamos a hacer eh, a través de Pronae, así como suena, P-R-O-N-E, Pronae.info, I-N-F-O, I -N -F -O, de información, Pronae.info. Que, que el tema de, de esta, empleate, perdón que te interrumpa, el tema de, de en, empleate para, para tener el, vamos a ver, el, el dato exacto, en empleate lo que hacemos es eh, buscar Capacitación. capacitación. No es que por medio de Empleate, Empleate Inclusivo, no es que ahí vamos a obtener, vamos a buscar trabajo. Para eso tenemos la plataforma de, de la Agencia Nacional de Empleo, exactamente, que es en Ane.cr. Y en Empleate es donde podemos eh, obtener algunas posibilidades de capacitación. Exactamente, así es, ¿sí? Entonces, cuando ingresamos a, al programa Empleate, ¿verdad? Ingresamos a Pronae.info, se despliega un formulario, un formulario de empleate. Ese formulario lo vamos a ir llenando poquito a poco, ¿verdad? Con paciencia, leyendo bien, este, entendiendo claramente lo que nos están pidiendo, que se anote ahí. Y este, una vez que ya lo tengamos listo, ¿verdad? Le damos a enviar y listo. Ya queda dentro de la plataforma. Eh, tal vez en este momento no sea tan ágil como en año, tal vez 18 y 19, ¿verdad? Que no estábamos en pandemia. Actualmente tenemos como, no sé si estoy exagerando, pero el último dato que nos dio la jefatura fue de 43 mil personas en espera de curso en, en Empleate. Entonces, hay muchísima, muchísima gente en espera de esta oportunidad, precisamente pero algo que tiene que también estar muy clarita la persona es, bueno, número uno, tener esa, esa paciencia de espera, ¿verdad? No es que de hoy para mañana este, los centros de formación van a llamarlo y vamos a empezar ya, no, no funciona así. Este, tenemos que tener un poquito de paciencia. ¿Por qué les digo que hay que tener paciencia? Porque los, los cursos de capacitación de empleate, se están aperturando eh, de acuerdo a la necesidad que actualmente tiene el sector empresarial. Entonces, por ejemplo, si una empresa eh, nos solicita, eh, necesito personas que sean de un nivel B2 más en inglés, entonces eh, tenemos que hacer una selección de esas personas. Tenemos que ver que tengan requisitos previos al ingreso. Eh, tenemos que buscar el centro de formación este, idóneo en la zona donde se está necesitando esa mano de obra, ¿verdad?, para capacitar. O sea, llevamos muchas, muchas cosas que hay que analizar para hacerlo de una manera responsable para las partes, ¿verdad?, tanto para el muchacho que se va a capacitar como para la empresa que a futuro los va a contratar. Porque eso es el, esos son convenios que estamos des, este, realizando en este momento con las empresas. Entonces, las empresas este, solicitan X perfil o X formación y buscamos el centro de formación, se le da la capacitación y, esa, y esos muchachos que se egresan, que terminan este, satisfactoriamente, son los que se envían a la empresa. Y ya la empresa hace todo su proceso de, de selección, ¿verdad? ¿Tenemos algún dato de, de cuántas personas con discapacidad están, están trabajando actualmente? Eh, actualmente, vieras que este no lo tengo así como a la mano, Eduardito, porque eh, hay otro compañero, ¿verdad? Porque bueno, dentro de la Dirección Nacional de Empleo ahora hay un, un acomodo diferente, por decirlo de alguna manera, y mi compañero es el que lleva este, toda esa, esa información, pero con mucho gusto, si me escriben, con mucho gusto, es un pendiente que tengo con ustedes. Claro. Otra, otra consultita que tengo por acá es, eh, ¿cómo hacen las empresas que desean eh, afiliarse a este programa, que desean abrirse, a hacer una empresa inclusiva, cómo hacen para dar ese, ese paso? Porque también yo me imagino que hay mucho empleador que tiene, que tiene, puede que tenga ganas, pero también le, le da miedo dar ese paso. Que adicionalmente, Rosa, podríamos hablar posteriormente de, de que hay beneficios también para las empresas que, que contratan personas con discapacidad. Sí, exacto. Eh, o sea, todas, todos todas, todas las empresas tienen la posibilidad de recibir este, personas en situación de, de discapacidad, eso no es ningún problema. Y las empresas que no se sientan solas. O sea, el Ministerio de Trabajo para eso existe, para eso estamos, ¿verdad? Nosotros somos servidores públicos y como tal nos debemos al servicio, al, al poder este, colaborar con el empleador. Y sobre todo en este momento, ¿verdad?, en el que estamos este, eh, viviendo y pasando, pues es muy importante que todos nos demos la mano y que todos tengamos una alianza firme para poder este, sacar adelante a este país en el tema laboral. Y sobre todo si son personas en esta situación, entonces imagínense, ¿verdad?, es ponerse la flor en el ojal. Entonces yo más bien diría a todos la parte este, empresarial, ¿verdad?, que ojalá hayan muchos aquí en este momento tal vez conectados, eh, que cuenten con el Ministerio de Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo es un aliado, es un aliado. Eh, nosotros no somos la parte coercitiva, ¿verdad? Nosotros somos la seguridad social. Eh, entonces es importante que eso lo tengamos también presente. Nosotros somos aliados, somos socios, este, da, nos damos la mano eh, para lograr el beneficio y para lograr el éxito de la inserción laboral de nuestra población. Claro, por aquí sí, Sira es, Magdalena es, nos, nos saluda. Buenos días, doña Sira. Dice, que, ¿qué programas tiene el Ministerio para apoyar la formación laboral de las personas con discapacidad? Bueno, ya hablamos de lo que es... Eh, Empléate. Y nos sí. preguntan si hay coordinación con fundaciones como Yo Puedo y vos. Un gran socio. <risa> somos, somos la mejor alianza que hemos tenido. Eh, lo único es que volvemos al tema, ¿verdad? Y, y qué feo suena, porque suena como trillado, ¿verdad? El tema de la pandemia. Pero vieras que veníamos trabajando, este eh, estábamos a punto, a punto ya de, de lanzar este, una noticia excelentísima que teníamos este, con la Fundación y el Ministerio de Trabajo. Incluso habíamos pensado en firmar hasta un convenio eh, para precisamente los chiquillos que se formaban en, en Empleate pasaran por todo el proceso también de formación para el empleo con la Fundación. Pero bueno, ahí se nos vino la pandemia y todo quedó ahí como, como etéreo, ¿verdad? Lo importante es que, este, o sea, aquí todos somos socios, todos somos aliados. No es que sea Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el ente público y, y el, el, ¿cómo se llama? El ente que le corresponde nada más la parte laboral y punto. No, no, no. Aquí todos nos damos la mano. Hemos trabajado por años, por años hemos trabajado juntos, precisamente para poder avanzar y poder lograr esa inserción que tanto necesitamos. Entonces, eh, esto no es un proceso, como les decía al principio, de, de unos días o que fue hoy para mañana, no. Son años de estar tratando y de estar dándole, dándole, dándole, porque a veces la gente dice, es que el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Hablando directamente de la institución que represento, el Ministerio de Trabajo no hace nada por nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Y viera a mí cómo me duele el corazón, porque yo digo, si la gente supiera de verdad, o sea, y recordemos que el Ministerio de Trabajo solo tiene una persona, ¿verdad? Solo tiene una persona que ve este, precisamente por este tema, ¿verdad? En tema de capacitación, en tema de inserción propiamente en el Sistema Nacional de Empleo, está el otro compañero, Sergio Zamora, que es el que lleva, digamos, toda la atención, este... Eh, público, ¿verdad? El público que, que, que nos visita. Que es entonces, un también, Sergio. Entonces, hay, hay, o sea, nosotros hacemos lo humanamente posible y sí. no es que yo me esté quitando las responsabilidades que me atañen y, y aparte de mis responsabilidades es algo que yo amo, ¿verdad? Porque tengo muy interiorizado el tema por, por todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Que anteriormente les comenté a nivel personal. Entonces, eh, o sea, si uno pudiera hacer miles de miles y miles de cosas, la salida. Eh, y, y yo sé que las instituciones, todas, todas, todas nos damos las manos. Todas, todas, todas, todas, todas trabajamos. En el momento en que nos hemos necesitado, ahí han estado. Cuando se ha necesitado un terapeuta ocupacional para ir a, a, a ¿cómo se llama? A hacer análisis de puesto. Hemos tenido terapeuta ocupacional de la Universidad Santa Paula, terapeuta ocupacional privado. Terapeuta ocupacional de las universidades nacional, la Universidad de Costa Rica. Eh, bueno, ustedes, compañeros del CENAREC, cuánto no nos han ayudado, nos siguen ayudando. O sea, es una cuestión de aliarse. Aquí eso es todo. Y si no tenemos el, el recurso por aquí, lo buscamos por allá. El asunto es tenerlo para darle la mejor este, atención a nuestra población. Ahora, decía Eduardito también que cuáles son los beneficios que tiene la empresa. De, yo primero empezaría diciendo que es este: el primer beneficio para mí sería de que es una, una empresa estrella, ¿verdad? O sea, yo le, le daría bombos y platillos y, y la publicaría, la pondría en Facebook, en todas las redes sociales. Es bueno, ¿qué no haría, verdad? Como se haría, como se hacía antes. Este, incluso cuando se premiaban las empresas inclusivas, ¿verdad? Por parte de la, de la estas chiquillas de ya se me olvidó, de la de la ay, ¿Cómo era que se llamaba esa asociación que todavía está Erika, Linares y toda esta gente? Ah, ahorita nos ahorita cae el 5, porque si a mí se me fue también. Bueno, esta gente, o sea, recordemos bien, muy feo. Se se nos Este, Empresas Inclusivas, ¿cómo era? Asociación Nacional de Empresas Inclusivas, ya se me olvidó. Bueno, la cuestión es que todo eso se ha premiado, se ha premiado por años. Y se ha, hecho, este, se, se, se ha hecho de verdad eh, distinción este, de esas empresas que han dicho sí a la inclusión. Son empresas que como cualquier otra empresa ha tenido temores, como bien lo decía Eduardo, temores este, legales, temores este, dentro de la organización, con, con la gente que ya está ahí. Eh, ¿qué van, cómo van a funcionar, cómo van a reaccionar, o sea, todos los temores que son normales, o sea, y esperados, no hay nada fuera de contexto, entonces, este, por ahí yo siempre les digo a, las, en las, a los empleadores, échese al agua, échese al agua, déle una oportunidad y ahí veremos si funcionó o no funcionó, como cualquier otro colaborador o cualquier otro este, trabajador de su empresa, o sea, si, si, si funciona, bienvenido, y si no funciona, pues que le vaya muy bien, busque otra opción laboral y listo, porque esa es la realidad. Pero entonces, este, que no tengan temor, las empresas que no tengan temor, nosotros estamos con ustedes, y aunque sea de manera virtual, nos podemos reunir y hacer este, talleres, eh, asesorar, eh, reunirnos con los mandos medios, etcétera O sea, todo lo que ha, han de necesitar, Ahí de una u otra manera lo podríamos coordinar. Claro. Vamos a recapitular un poquito entonces. Si andamos en busca de empleo, vamos a dirigirnos a la página de la Agencia Nacional de Empleo, que es www.aneane.cr. Eh, ahí Marco nos está proyectando justamente en el sitio de abajo, y Carlita también ya lo posteó en, en la seguidilla de comentarios. Si lo que andamos buscando es capacitarnos para tener una mejor, un mejor perfil eh, a la hora de que buscamos empleo, vamos a ingresar a PRONAE.info, que esto es parte del de programa Empléate Inclusivo del Ministerio de Trabajo. Y, eh, Rosita, si podemos también, eh, si alguien desea más información, tal vez un poquito de atención más personalizada, puede escribirle a Rosa María Quiroz al correo rosa.quiroz arroba ahí también lo tenemos en pantalla. Uh -huh. eh, re, recordemos que estamos en eh, muchos funcionarios públicos, eh, estamos haciendo una modalidad también ahí combinada, eh, unos días presencialmente en oficinas, otros en teletrabajo, hay otros que están 100% en teletrabajo, entonces... Eh, creo que el correo electrónico es eh, una, una muy buena opción para, para ponernos en contacto con Rosa. Eh, también nos diste un número de teléfono. Eh, pues igualmente, que está a disposición, que sería el 8779-4347. Entonces, ahí están los contactos para que eh, nos pongamos en comunicación con eh, Rosita. Eh, para cualquier información adicional al respecto, y, y a ustedes recordarle también que en el CEDAREC también seguimos trabajando, que como les decía, unos estamos unos días estamos haciendo teletrabajo, y por ejemplo yo estoy desde mi hogar Carlita se encuentra en la oficina mañana le damos vuelta a ese asunto mañana soy yo en la oficina, Carlita hace el teletrabajo, pero todo el CEDAREC sigue funcionando regularmente entonces, si usted de tiene alguna duda sobre cualquier cosa relacionada con educación inclusiva, sobre cualquier otra cosa relacionada con discapacidad, si nosotros no se la resolvemos, buscamos quien nos la pueda resolver. Eso tenga la seguridad de que de alguna forma nos vamos a, a apoyar. Recuerde que nuestro correo electrónico es info.cenarec.geo.cr y puede encontrar muchísima, muchísima información muy valiosa en nuestra página web, www.cenarec.geo.cr. Bien, nos vamos despidiendo ya, compañeras. Ya el tiempo nos gana esta mañana. El eh, próximo jueves tenemos otro cafecito muy, muy, muy, muy lindo. Ahí, eh, si Dios lo permite, mañana en la mañana tempranito les vamos a tener información porque tiene que ver con justamente eso que estamos viendo que hace Dayana, con la lengua de señas costarricense. Y un proyecto, un proyecto de divulgación de la parte gramatical de la Lesco eh, muy valioso que realizaron los compañeros del Departamento de Investigación del, del CENAREC para que usted nos acompañe y no se lo pierda. Rosita, que Dios te bendiga, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por el espacio y, y que Dios los bendiga y aquí estamos a la orden, Así es, como es. siempre. Nos Muchas gracias, por el... Rosita, por sacar el tiempo, porque uno se sabe gracias. que hay carreras y que hay vidas y hay todo, pero... Se, se nota las ganas de compartir con otros y eso nos ayuda a todos verdaderamente, ¿verdad? Sacar el país adelante. Gracias. Es Carlita, con muchísimo gusto. Que tengan un día muy bonito, muy bendecido y muchísimos éxitos en lo que hacen. Claro, a Bayana Zúñiga, la interpretación del ESCO. Muchísimas gracias, Carlita. También muchas gracias por acompañarnos, como siempre, un cafecito, Carlita. Es... Es el genio detrás de los cafecitos, <risa> ah, ah, ah, que cuento, Eduardo. Nuestro compañero Marco en el apoyo de audiovisuales y su servidor Eduardo Valenzuela, en nombre del CIANAREG y del Ministerio de Educación Pública, le doy las gracias y le pido por favor que se siga cuidando porque esta situación cada vez se pone un poquito más fea. Está pelis, como decía una tía mía. Si usted no se cuida. Estamos, estamos fritos, entonces cuídese usted para que nos cuide a nosotros y todos nos vamos para que salgamos juntos de todo esto, porque solo no podemos salir definitivamente un abrazo hasta donde quiera que se encuentre, que Dios le bendiga que pase un excelente jueves hasta luego gracias